Voy a dejar paso a Javier Godínez que es el CEO de, de Social Water y a Oscar Cambraya que es bueno, el, la, el responsable de operaciones y de recursos humanos de, del proyecto de Social Water, ¿vale? O sea que nada, adelante. Muchas Yo gracias, Marta. Bueno, buenas tardes, es un placer estar aquí. Eh, lo primero voy a preguntar ¿se me escucha bien, más o menos, con este tono de voz, ¿vale? Es que no hablo muy alto yo normalmente. Eh, bueno, como comentaba Marta, eh, vamos a presentar lo de Social Water, que es un emprendimiento social que surge que surge eh, para actuar en favor de las familias que viven ayer en la crisis del agua, ¿no? hay en este momento muchísimas familias que no tienen acceso a agua potable y nosotros estamos trabajando en medida de lo posible a través de este emprendimiento para que cada vez haya eh, más familias que tengan acceso y lo hacemos distribuyendo filtros purificadores que ahora explicaremos un poquito más adelante cómo funcionan mayor, mayor, mayoritariamente en Iberoamérica y también en África, ¿vale? en los lugares donde estamos impactando en este momento. No sé si estáis familiarizados con la tecnología de las fibras huecas, los filtros de membrana, ¿No? vale pues ahora os explicaremos más en detalle cómo funciona es solamente para saber qué conocimiento tenéis sobre la tecnología pero eh, os comentaré que nosotros funcionamos como una empresa social y que realmente lo que nos diferencia es que como empresa social el 100% de los beneficios que generamos con las diferentes acciones lo empleamos para desarrollar nuestro proyecto de impacto ¿vale? creo que estas cifras van a sonar más o menos porque estáis relacionadas con el tema del agua eh, el 70% del planeta está cubierto por agua pero de ese, todo ese agua que hay, el 97% es salada, el 2% está congelado en los polos y solamente un 1% es agua que siendo tratada podría ser potable o hasta para el consumo. 1% para eh, todas las personas que hay en el planeta que cada vez se está multiplicando eh, mucho la población y no solamente se está multiplicando la población sino que además cada vez consumimos más agua no porque el agua no solamente el agua que tenemos de consumo sino pues lo que supone todo el tema de agricultura todo el tema de por ejemplo eh, alimentación el tema también de vestimentas ¿no? entonces ese es el problema que hay que cada vez consumimos más agua eh, y eso hace que muchas familias no tengan acceso ¿no? entonces eh, nosotros nos planteamos ese es el panorama, esa es la situación que hay muchas familias no tienen acceso a agua. ¿qué podemos hacer nosotros para eh, ayudar a las familias que más lo necesitan? ¿no? ¿de dónde surge este emprendimiento social? ¿O ¿con qué forma podría tener para, para digamos, como empresa social ayudar? ¿no? entonces establecimos una cadena solidaria ¿vale? que tiene diferentes partes en la que cualquier parte, cualquier persona o entidad puede formar parte de nuestro proyecto. ¿no? Básicamente, lo que tenemos es eh, una tienda online donde vendemos filtros a diferentes precios de mercado ¿vale? y también hacemos colaboraciones con empresas, con eh, otras ONGs y también con instituciones públicas. ¿vale? Básicamente, como comentamos, todas las acciones que nosotros estamos haciendo ¿vale? sirven para generar fondos y esos fondos son los que empleamos para los proyectos de impacto. ¿vale? Y aquí, mi compañero Óscar va a explicar un poco cómo funciona. Vale, pues, Bueno, eh, voy a desarrollar un poquito más esta diapositiva porque así si explica eh, rápido, pues igual no se, no se entiende tan claro los dibujos. Bueno, en primer lugar, agradeceros que, la atención y que estáis ahí poniendo mucho muchas, bueno, pues eso, mirándonos bien para, para ver cómo, cómo desarrollamos nosotros nuestro proyecto y que son cosas que a lo mejor en el futuro os pueden dar ideas a vosotros también y, y generar inquietudes para que desarrolléis eh, los vuestros Quiero pediros que interrumpáis en cualquier momento la presentación, que nos veáis por fiestas de ahí fiesta o cualquier cosa que, que os genere, pues eso, curiosidad, que lo, que lo hagáis. Porque no solo queremos eso, generaros eh, inquietud a vosotros, también estamos aquí en un lugar en el que vosotros nos podéis ayudar a nosotros, porque pues, eso, tenéis eh, nuevas ideas, eh, estáis en una fase de estudio también muy abierta, de, pues, con mucha diversidad, y seguramente podamos llevarnos un fito muy positivo de, de los estudiantes de, de esta universidad. ¿no? Eh, como decía Javi, eh, nuestro, tenemos un modelo de negocio porque eh, en un principio lo primero que pensamos es queremos ser una ONG, nosotros queremos eh, ayudar a personas pero no queremos depender de, que, eh, de subvenciones o no queremos depender de donaciones de pues, particulares o empresas únicamente sino que quisimos desarrollar un modelo de negocio que nos permitiera eh, ser sostenibles es decir, eh, tener ingresos propios y con esos ingresos poder desarrollar nuestros eh, programas de impacto entonces, digamos que creamos esta, una tienda online, que podéis eh, pues verla dentro de nuestra página web, donde vendemos eh, a precio de mercado filtros para que cualquier eh, bueno, usuario en España o en Europa, pues para comprarlo. ¿no? Y hasta aquí sería la parte del modelo de negocio. ¿vale? Lo que hemos explicado básicamente es eh, cómo funciona una empresa social, ¿vale? cómo se constituye, cómo puede conseguir ingresos. Y ahora os vamos a explicar a partir de que tenemos el dinero ahí empieza el rock and roll de verdad, ¿no? Ahí empieza la parte divertida, tenemos el dinero, cómo más a la familia? Bueno, pues continuamos. El impacto es para lo que realmente estamos aquí, ¿no? Como comentábamos, toda la parte anterior de la venta de filtros y comercialización es simplemente una excusa, por decirlo de alguna forma, para conseguir fondos. Y con esos fondos realmente hacer los proyectos de impacto. Actualmente hemos repartido 420 filtros entre lo que hemos hecho en Ecuador, eh, México y España, ¿vale? Y eso... 420 filtros están beneficiando a unas 2.500 personas que actualmente tienen acceso a agua potable gracias a los filtros. Este número es muy pequeño, muy muy pequeño, porque el domingo, por ejemplo, nos vamos para Colombia y hacer, para hacer un proyecto de 400 filtros. En junio tendremos uno de 500 filtros en Tanzania. Entonces es un número que va a ir ampliándose bastante, eh, digamos, de bueno, de a través de, de cómo el proyecto vaya avanzando. ¿no? Ya hemos explicado un poquito cómo funcionaba el proyecto, digámoslo así, a nivel económico, pero esta es la solución que nosotros tenemos. Imaginar que ese agua que vemos ahí ¿vale? Si eso sí, si lo queréis ir pasando bien eh... Este, este agua podría ser simulando el agua que puede tener una familia de un río, agarrando agua de de lluvia, agua de un pozo, eh, bueno, eh, un agua que puede tener partículas disueltas, eh, turbidez, eh, puede tener bacterias también, microplásticos, puede tener bueno cualquier cosa. ¿no? Realmente aquí es agua del grifo con tierra, ¿vale? para que hagamos la, la similitud, pero nosotros nos encontramos lugares en los que el agua a veces tiene un color incluso chocolate. ¿Vale? hace muy muy turbio y eh, lo bueno que tiene este filtro es que para realmente conseguir agua limpia es prácticamente instantáneo, si quiere hacer Oscar la... eh, eh, las familias de, de los lugares donde vamos, las comunidades no tienen eh, agua corriente dentro de las casas o sea, no tienen sistema de alcantarillado, no tienen tuberías entonces, como comentaba, se tienen que desplazar, recoger agua, o bien agua de lluvia, agua en río, en lago, eh, digamos, el recurso hídrico que tengan al alcance. Y estos, eh, estas aguas vienen normalmente contaminadas y les provoca enfermedades, ¿no? que al final es eh, la problemática más grande, son las enfermedades que provoca el consumo de agua contaminada. Entonces voy a haceros una, una prueba del, del filtro. Este filtro funciona por presión, como está haciendo mi compañero Oscar, o también funciona por la gravedad. ¿Vale? si tuviéramos un depósito pues solamente entrando ya funcionaría y como podéis ver el agua sale cristalina vale eh, y es potable restante vale lo que el volumen de filtrado es de 800 mililitros más o menos por minuto vale 80 mililitros no Se pone malo, hace la prueba siempre, no se pone malo. Tiene un estómago fuerte. No, hombre, eh, y estos filtros, por supuesto, están testados en el laboratorio, tenemos todas las certificaciones, en fin, eh, son, es un producto seguro que nos permite pues, hacer estas intervenciones. La durabilidad de un filtro son 5.000 litros aproximadamente, ¿vale? Pero tiene un sistema de retroalbado que, inyectando agua limpia por la salida del filtro, ¿vale? Ahora os enseñaremos cómo funciona. Eh, se limpia el filtro vale, y se puede extender considerablemente su vida útil. ¿Vale? Esto también es muy importante. Según, según lo que estáis viendo, bueno, los que lo tenéis en la mano o los que lo estáis viendo aquí, ¿qué características pensáis que son las más importantes de tener un filtro como Que este? Es simple y robusto, ¿no? ¿Vale? es eh, robusto, es decir, eh, vale, es simple porque pues, es, es pequeño, ¿no? Digamos. ¿Algo más? No, es portátil. Es portátil, lo puedes llevar en un bolsillo, lo puedes llevar en una chaqueta, en una mochila. ¿Una cosa más? Que funcione. No pesa nada, pesa 50 gramos. Muy bien. qué? Que funcione. Funciona. funciona. <risa> es muy rápido. Tienes agua de distancia muy rápidamente, ¿no? O sea, en unos segundos. De, de hecho, el flujo que tiene eh, actualmente este... este este filtro son casi, casi, casi, casi, 8, un litro, casi un litro por minuto, entonces tienes agua de manera rápida, portátil, ¿sí? Primera pregunta, ¿siempre hay que usar esa agua también? No. no, no, eso no. ahora lo enseñaremos, esto es para hacer la demostración ahora, pero... Sí, ahora vais a ver cómo las familias eh, bueno, reciben el filtro y cómo, cómo es la instalación, ¿no? Este simplemente es para la demostración... Eh, a nivel comercial, nosotros sí que lo vendemos en la tienda online también para, para viajes y que puedas coger con la bolsa de agua de cualquier, de cualquier lugar, ¿no? Pero para las familias tiene otra configuración que ahora vamos a explicar. Eh, cuando viajas, que solemos llevar las pastillas por eh, ¿no las a No, no. Yo hace tres años y medio, cuatro años, que no compro una botella de plástico y estoy viajando por África, por Asia, por América Latina. Eh, lo más cómodo es esto. Agua de la llave, ponen bueno, potable... Es que este dentro lleva, un... ah, sí, perdón. <risa> claro. dentro lleva un filtro muy similar al que, al que estáis viendo con, con la bolsa, pero sí, en este caso sustituirías a las, a las pastillas potabilizadoras... De hecho, las pastillas potabilizadoras, a la que lo comenta eh, tienen la bondad, por decirlo de alguna forma, que matan lo que tenga el agua, pero te lo terminas bebiendo. Y es una pastilla que mata cosas, eso para el cuerpo tampoco es tan bueno del todo, o sea, quiere decir, la puedes tomar un poquito, no pasa nada, y aparte, un problema de turbidez no te lo quita también. Entonces eh, sí, y tienes que esperar tiempo horas para que se sí. potabilice el agua y esto es instantáneo, ¿no? Que era una de las características que estábamos comentando, de hecho se vende mucho, lo compran muchas personas que viajan sobre todo a África o, o... Para Latinoamérica pues, para sustituir el tema de las pastillas. Y cuando hablamos de nivel de familias, pues supone eh, un beneficio eh, directo pues a nivel de higiene, de, de, de salud, no, por el tema del, del uso del filtro, un ahorro en tiempo y en dinero, porque muchas familias lo que hacen, las que se lo pueden permitir, es eh, hervir el agua, ¿vale? Pero ese si hervir el agua requiere por una parte tiempo ¿no? y por otra parte un material un eh, combustible que también tiene un coste ¿no? y también por supuesto pues genera un, una reducción del impacto en el medio ambiente porque una vez que tienen el filtro la familia nosotros le decimos que es una herramienta que les permite conseguir acceso a agua limpia desde el minuto 1 a coste cero porque no requieren de ningún tipo de químico ni ningún tipo de material para poder limpiarlo solamente requiere agua filtrada ¿vale? ¿Sí? En este caso también añadir que eh, normalmente la tarea de la recolección de agua en estas comunidades eh, que comentamos, tanto en Latinoamérica como en África, está destinado tanto a los niños como a las mujeres, ¿no? Entonces todo ese tiempo que tienen que desplazarse, conseguir el agua, hervirla, conseguir combustible, digamos que todo, todo ese contexto lo que provoca al final en estas comunidades es que los niños no puedan eh, ir a estudiar, no puedan ir a la escuela y que las mujeres pues, no se puedan dedicar a generar ingresos, por ejemplo, en sus comunidades. Entonces el tener el agua tan rápido al instante, que es algo que a lo mejor... Eh, pues aquí no lo tenemos tan en esos países tan tan, tan asumido, pero eh, allí no solo mejoras tanto el tema de las enfermedades sino que el desarrollo de la comunidad, el desarrollo de, de las personas y de los individuos también va asociado a que tengan agua eh, en el momento ¿no? y ahora explicamos las configuraciones si queréis vale eh, nosotros nos gusta decir que el social water eh, es como el agua misma. Dependiendo de si la pones en un vaso, pues agarra forma de vaso. Si le pones en un lago, pues tiene forma de lago, ¿no? El agua. Pues lo mismo nos pasa con el filtro. Un filtro multiuso, ¿vale? Eh, muy versátil. Y dependiendo de cuál sea la causística de la comunidad en la que estamos impactando, tenemos una configuración o otra. Y esto, de la mejor forma que hay de explicarlo, es con un vídeo. Play ¿No? Nuestro kit más sencillo consta del filtro y su jeringa de retrolavado. El filtro se puede acoplar directamente a una botella de plástico. Todas las botellas de refresco normalmente tienen la misma rosca, compatible con nuestro filtro. Una vez que tenemos el filtro instalado en la botella, simplemente hay que apretar para obtener el agua filtrada. Si queremos que el flujo de agua sea continuo, podemos abrir huecos en la base de la botella para permitir la entrada de aire y así evitar que se genere un efecto vacío. En el caso de kit portátil, encontramos, junto al filtro y la jeringa, un tubito que facilita beber directamente de una fuente de agua como un río, y una bolsa plegable que te permite recolectar agua y conectarle posteriormente el filtro para beber directamente de ella. Esta es la configuración que viene con el filtro que se puede conseguir desde nuestra tienda online. Pero a nivel de impacto, en territorio está pensado para migrantes y personas en continuo movimiento. Para aquellos hogares y escuelas que no cuentan con acceso a agua potable, Hemos diseñado esta configuración que consta de el filtro y su jeringa más un kit de instalación en cubo que facilita el uso del filtro a modo de grifo. Este kit ofrece todo lo necesario para realizar la instalación. El adaptador para el cubo, un bloqueador de flujo, una manguera que unirá el filtro con el cubo y además también trae un gancho que facilita la sujeción del filtro al cubo cuando éste no se esté usando. Este kit puede venir con o sin broca. Nuestro kit de transporte está especialmente pensado para aquellos casos en los que no solo hay un problema de calidad del agua, sino que también hay un problema de acceso. Nuestra mochila estanca, disponible en 15 o 25 litros, facilita la recolección y el transporte del agua de una forma cómoda, ya que se puede ajustar a nivel de los hombros, pecho y cintura. Por tanto, hace más digna la obtención del agua, especialmente para mujeres y niños, quienes realizan diariamente esta tarea y recorren largas distancias para conseguir agua. El kit consta del filtro con jeringa y una mochila impermeable que sirve, además de para el transporte, para el uso en el hogar, colgándola así y dispensando agua segura rápidamente. Vale, Esas son las configuraciones que tenemos por el momento, eh, pero como comentamos, siempre estamos innovando y empezando nuevas formas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una cosa nueva que vamos a tener eh, para lugares donde sí haya cañerías, ¿vale? Porque, no sé si habéis visto, la configuración con el cubo está pensada para familias que no tienen ningún tipo de grifería en su casa, ¿no? Y en algunos casos, sobre todo en centros de salud o en escuelas, si encontramos que hay alguna cañería, pues tenemos este deviador de potencia que se conecta al grifo, ¿vale? Y nos permite poner aquí el filtro. Entonces, si queremos filtrar, pues se le ponen una posición ¿vale? si queremos que pase por un sitio o por otro. Son este tipo de, de materiales o cosas nuevas que vamos encontrando en terreno vale y es donde estamos innovando. Más allá de lo que podría ser las tendencias del mercado, que a lo mejor pues, podemos sacar un producto que sea novedoso y estamos trabajando en algunos productos que pueden ser buenos a nivel económico, pero siempre pensamos en la prioridad para las familias, ¿no? en qué pueden necesitar para poder ayudarles. ¿no? Actualmente todavía no, o sea, no hemos innovado en este, en este filtro, nosotros no hemos inventado eh, el filtro, el filtro ya existe, como, eh, bueno, eh, ya existe en el mercado, de hecho de otras marcas muy similares, lo único que esto es como, como una herramienta, ¿no? como si fuera un tenedor y lo que hacemos nosotros es para aquellas personas que lo necesitan, acercárselo o crear todo lo que hemos visto en la primera parte para que sea accesible a ellos, entonces si sí tenemos en mente en un momento dado poder eh, desarrollar nuestro proyecto el propio filtro eh, al completo nosotros aquí en españa ¿no? y tener una fábrica propia pero por el momento estamos trabajando así eh, cuando hablamos de impacto pues los primeros filtros los entregamos en el año 2018-2019 en ecuador 397 unidades en diciembre de 2021 entregamos filtros en méxico ahora el domingo nos vamos para colombia y tenemos otro proyecto en Tanzania eh, previsto para junio vale básicamente eh, claro como comento, todo es un proceso, ¿no? desde que tú consigues los fondos hasta que entregas los filtros, hay muchos pasos intermedios que tienes que dar para asegurarte de que el filtro llega a quien más lo necesita realmente y no hay ningún tipo de, de malversación, por decirlo de alguna forma, por el camino. ¿no? Eh, nosotros tenemos a nivel de implementación vale, también comento, como comento tenemos diferentes tipos de configuraciones pero también tenemos diferentes tipos de implementación en terreno vale. la que más nos gusta por decirlo de alguna forma es un banco de agua vale. un banco de agua es un punto de distribución de filtros donde las familias pueden adquirir los filtros a precio de coste precio de coste significa precio de fábrica transporte, importación despacho de donadero, salarios todo lo cubre el proyecto, lo cubre el Social Water y la familia solamente paga lo que sería el, el equivalente al precio de fábrica. Que si os lo estáis preguntando y seguramente lo preguntaréis luego, está en torno a los 8 euros, 9 euros, dependiendo de la configuración. Hay configuraciones, por ejemplo, la de la mochila, que son más caras, ¿vale? Pero eh, el filtro básico puede costar eso, unos 9 euros, dependiendo, ¿vale? También dependiendo del volumen de filtro claro después a eso tienes que sumarle transporte internacional eh, los impuestos de importación en cada país el despacho donero que es la gestión vale, dependiendo del número de unidades no es lo mismo importar 100 unidades que 10.000 vale también cambia el coste transporte nacional eh, todo eso pues son eh, extras que hacen que por ejemplo para que, que hagáis una idea los filtros que entregamos en ecuador que fueron comprados a una marca comercial los pagamos a 55 dólares vale cada filtro 55 dólares los de The Social Water nos cuestan en torno a los 25, lo que comentábamos antes, ¿no? Hemos bajado bastante, bastante el coste y de hecho eso fue un gran aprendizaje que hicimos en esa experiencia de Ecuador, darnos cuenta de que para realmente poder transformar ¿no? y hacer un, un modelo escalable, pasaba por tener una marca propia de filtros, ¿no? Y poder controlar todo el proceso de distribución y hacer que fueran lo más económico posible. Entonces, como comento, esta es la metodología que más nos gusta porque también las familias... Eh, compren el filtro y al comprarlo aunque paguen 5, 7, incluso hay veces que por ejemplo en Colombia las familias no disponen de fondos para para pagar el filtro vamos a hacer un intercambio ellos están fabricando bolsas de tela y por cada bolsa de tela le vamos a dar un filtro a, la, a, la, a las mujeres que están participando en este convenio ¿no? digámoslo así sí. no es la parte económica nosotros no buscamos rentabilidad ni mucho menos con las familias. de hecho como proyecto social, cualquier rentabilidad que se genere, se reinvierte en el propio proyecto, ¿vale? para ayudar a más familias está, ¿no? pero si es más impor si es importante que las familias tengan, les paguen algo, para que tengan un, sen un sentido de propiedad y que no sea básicamente algo que ha llegado a alguien, les ha dado gratis y pues no sé lo puede ser que lo use o puede ser que no, ¿vale? en este caso, si están pagando, aunque sea poquito por ejemplo, en el proyecto de Tanzania vamos a sacar un, pro un programa de microfinanciación y van a poder pagar un dólar por mes durante dos años no, durante dos años, no, durante un año, perdón. ¿Vale? pues van a poder hacer eso para que eh, pues cada familia pueda eh, conseguir el filtro, pero dándole valor. ¿Vale? Sí, eh, esta parte es muy, muy importante y también nosotros nos lo hemos preguntado muchas veces. ¿Por qué no vamos y se los entregamos? Si ya tenemos el, el dinero, ya lo tenemos todo el coste, ¿por qué no vamos y se los damos? Eh, por la experiencia de, de otras ONGs o de otras acciones, el entregar algo gratis eh, no se le da finalmente el valor que tiene, no se cuida de la misma manera, no se mantiene de la misma manera. Entonces, por lo menos... Eh, y, y, y al final tampoco es justo, ¿no? Porque eh, lo justo sería que ellos pudieran adquirirlo al precio que ellos pueden. Igual que yo puedo comprar algo al precio que yo puedo, pues eh, sería lo justo para, para esas familias también. Pero básicamente, eh, y para traerme un, un resumen, o sea, un, un ejemplo que nosotros podemos estar más acostumbrados aquí, eh, el tema del coste, ¿no? Por ejemplo, si vais a un sitio donde dan comida gratis, si sobra comida y la tiráis, pues no sé, la tiráis, el plato muy grande y la tiráis, ¿no? En cambio, si estáis pagando por la comida, pues da un poquito más de cosa decir, ¡Pff! la he tirado, ¿no? Pues lo mismo pasa cuando tú recibes algo gratuito. Y lo digo porque es muy sustante, eh, también es muy importante la metodología de impacto, porque lo vamos a explicar ahora, cómo hacemos la, la concienciación de cada a las familias porque yo he visto personalmente como en Ecuador, en una zona de la selva, eh, hubo un, un problema de unas inundaciones y la alcaldía repartió filtros, pero lo repartió como, esto es un saco de arroz, esto es leche, esto es un filtro de agua y toma, ahí tienes. Y claro, cuando yo hablaba con la familia, oye, ¿y filtro ese cómo, cómo lo limpia? Ah, no, no, este no se limpia. No, ¿Vale? Pues es un modelo que no conozco, pero. ¿Vale? O. No, yo, yo hiervo el agua, hiervo el agua y después se la paso al filtro. Hervir el agua y pasarla por el filtro quema la fibra. Lo daña. Entonces, claro, por eso es muy importante la concienciación y asegurarnos de que estamos en persona con toda la familia. ¿no? Eso ahora lo explicaremos un poquito más adelante. Tenemos otra metodología que es una parte tu ¿vale? Que como nosotros siempre. Perdón. Respecto a eso, las integratinas y los filtros que mandáis las tenéis también en inglés. Dependiendo del destino. Eh, hacemos en español o en inglés o en la lengua local dependiendo la caja las instrucciones o sea todo se adapta dependiendo de donde vaya vale estos son por ejemplo la versión de latinoamérica hay veces que por ejemplo vamos a entregar filtros en Tanzania pues no lo vamos a sacar en San porque el coste de hacer la producción de 500 filtros no sale demasiado caro. Si fuéramos por ejemplo, 2.000 o 5.000 filtros, sí nos compensa tenerlo local. Pero si no, siempre ponemos instrucciones eh, para que las familias tengan el equivalente, ¿no? dependiendo. Eh, entonces, por ejemplo, tenemos otro modelo que es un aporto a tu gota. Imagínate que esto nos ha pasado, nos está pasando, de que haya una persona en México, en Colombia, en Perú, vale que diga, oye, yo conozco lugares donde no hay acceso a agua o sea, perdón, familias que no tengan acceso a agua y me gustaría trabajar para, para bueno, poder ayudarlas, ¿vale? Y quisiera que ellos no pagaran nada porque una población que no, ¿vale? O, o haya una ONG que diga, yo es que me financio por apadrinamiento, por ejemplo, ayuda en acción, no sé si la conocéis, la Fundación Ayuda en Acción... Todo lo que hace es gratuito para la familia, siempre. ¿vale? Porque ellos se financian con apadernamiento de niños aquí en Europa. ¿no? Entonces dicen, oye, yo el filtro no lo voy a cobrar porque yo no cobro por nada. Pues en ese, en ese caso sería una tu ¿no? una entrega de filtro en la que tenemos que conseguir la financiación. Si no la, si no la persona, por ejemplo, o la ONG no la tiene, hacemos campañas de crowdfunding, hacemos campañas a lo mejor de concientización, gira medios de comunicación para conseguir los fondos y entregarle los filtros a las familias sin coste. Pero en esos casos también vamos nosotros en persona y le hacemos la formación y hacemos, o sea, una especie de incopie la importancia del filtro, a pesar de que sea algo gratuito, ¿vale? Tenemos diferentes metodologías dependiendo de, de, de cuál sea la situación. Y después tenemos otras opciones de implementación, que estos son filtros 100% gratuitos, ¿vale? Y estos sí que son 100% gratuitos, cuando estamos hablando de familias con niños con desnutrición infantil, ¿vale? Porque entendemos que si una familia tiene desnutrición infantil, un niño, seguramente no tengan fondos para alimentación, ¿vale? Entonces, en ese caso, filtro gratuito. Después también tenemos agua para las escuelas, ¿vale? En los centros de, de educativos y en los hospitales ¿vale? entregamos filtros también de forma gratuita incluso para las escuelas estamos trabajando en un cuento vale, que vamos a sacar dentro de poco, bueno, durante este año un cuento ilustrado sobre la problemática del agua en diferentes países vale, en diferentes regiones y la idea es que ese libro que va a ser 100% benéfico, financie los filtros que entregamos de forma gratuita a las escuelas, eso ¿vale? es otro proyecto que tenemos ahí en marcha y por último también tenemos un protocolo de actuación en caso de catástrofes naturales, porque por ejemplo, cuando hay algún terremoto o algún tipo de, de problema sin natural, lo primero que se contamina es el agua. Si tenemos un almacén con filtros cerca, enviamos todos los filtros y ya veremos a ver cómo lo financiamos o cómo recuperamos el dinero. Pero bueno, si podemos ayudar de forma urgente, lo haremos. ¿no? Sí, esto, esto es lo más, digamos, lo más crítico, ¿no? Donde no entra el tema económico en ningún punto, sino que esa familia de verdad puede morirse sus hijos que además luego es lo que está pasando sobre todo en los menores de 5 años eh, hay desnutrición infantil ahí hay que llevar un filtro sea como sea no es como una emergencia estas cuatro maneras de implementación no tienen digamos no media lo económico porque es eh, algo crítico no algo muy urgente vale y ahora vamos a explicar más o menos cómo es el cronograma de una entrega no hasta que conocemos, desde que conocemos un socio local o identificamos familias, qué pasos damos, ¿vale? Para asegurarnos de que los filtros llegan, ya sea que nosotros lo hagamos de forma activa, busquemos socios locales para presentarles el proyecto o sean ellos quienes se ponen en contacto con nosotros como eh, he visto esta solución y me gustaría tenerla aquí, ¿no? entonces bueno esta es una parte de análisis sobre el socio local si es en un sitio donde estamos presentes se hacen visitas de reconocimiento vale para conocer el socio local en persona y ver realmente qué trabajo están haciendo con la comunidad pero para que hagáis una idea un socio local eh, qué nos aporta o realmente qué es lo que hace para de social water pues es digamos las manos en terreno nos apoya a nivel logístico Conoce las familias, eh, si es, por ejemplo, eh, después de la entrega se encargan ellos del mantenimiento, de la gestión del filtro, si hay algún tipo de duda, eh, gestionan los bancos de agua, eh, bueno, hacen un poco. son nuestras manos y nuestros ojos en terreno. ¿Vale? Todos los filtros que entregamos siempre son con un socio local, porque nosotros no tenemos forma de llegando a un territorio saber cuáles son las familias que tienen agua, o cuáles no. Entonces es vital que tengamos eh, de la mano un buen socio local en el otro lado, en el destino, para poder llevar a cabo los, los proyectos. Okay, con todos estos socios locales se firman acuerdos de colaboración, ¿vale? Donde se especifica qué parte hace el Social Water y qué parte hace el socio local, ¿no? También para que quede todo como un acuerdo legal, ¿no? Eh, básicamente buscamos o estamos trabajando con socios locales que se pueden catalogar o categorizar en tres, tres tipos, ¿no? Primero, socios locales que ya trabajan con filtros. Como comentábamos nosotros antes, nosotros no hemos inventado los filtros. Hay otras ONGs, por ejemplo, nosotros, o sea, los filtros que entregamos en Ecuador los compramos a una empresa, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es ser el proveedor de esas, de esas eh, otras ONGs o proyectos sociales, porque si están pagando 55 dólares por un filtro y pueden comprarlo nosotros por 25, significa que con el mismo presupuesto pueden ayudar al doble de familia. ¿vale? Entonces, nosotros queremos ser proveedores eh, de, esos, de esos proyectos sociales que están trabajando con filtros. También, con proyectos que solucionan la cosística del agua en cierto modo, ¿no? Por ejemplo, captación de agua de lluvia, pozos, sistema de niebla. Ellos trabajan en la abstención del agua, ¿vale? En tenerla cerca de las casas, pero no en la purificación. Entonces, en ese caso concreto nosotros podemos llegar y aportar una solución extra. Yo voy a poner un ejemplo que nos pasa, que nos va a pasar. Bueno, estamos trabajando para que, que en este proyecto en México hay una comunidad indígena. Mayormente vamos a lugares donde no, pues no son muy cercanos a las ciudades, ¿no? donde han hecho sistemas de captación de agua de lluvia, ¿vale? bien, tienen agua cercana, bien, contento, tubería ¿sale? Bien. Y les dicen ellos, el último paso para que el agua sea potable es hervirla. Y bueno, ellos tienen en su mentalidad, en su religión, que el el fuego es el abuelo, igual que tienen la, la madre tierra, pues el abuelo es el fuego y al abuelo no le van a, a pedir que caliente el agua, porque sería como en plan de no, no, eso no, el abuelo está para otras cosas más importantes, entonces claro en esa comunidad, una vez que tengamos los filtros no se van a dar cuenta simplemente hacen el mismo sistema, pa, por aquí pasa el, el agua del filtro, te la bebe y listo ya no tienes que hervirla, no tienes que hacer nada más ¿no? son este tipo de soluciones que, en las que trabajamos ¿no? y después también nos ocurre mucho con proyectos sociales ¿vale? que están presentes en un territorio que no tiene acceso a potable, pero ellos no trabajan con agua. Por ejemplo, en Casa Mucura, en Colombia, está un eje, lo que está haciendo es un costurero para darle una alternativa eh, ocupacional a las mujeres, ¿no? Ellos están en un sitio donde la problemática del agua es muy fuerte, pero no tienen ni idea de agua, ¿vale? Entonces, en ese sentido, pues nosotros vamos y aportamos la solución, ¿vale? Esto sería en la parte de eh, previa. ¿no? Después, cuando ya vemos que, que sí, que hay el match, que podemos trabajar juntos, pues se trabaja en la campaña de divulgación, en la campaña de financiación, en la logística del transporte de filtros, de voluntarios, que bueno, la logística es algo bastante importante en el proyecto para que lleguen los filtros a los diferentes destinos. Eh, y bueno, y hacer la comunicación, a que las familias sepan del filtro de ante, con anterioridad. Nosotros, por ejemplo, eh, a Tanzania, que el proyecto lo hacemos en junio, aproximadamente, ayer o anteayer llegaron los filtros, llegaron unos filtros de prueba para que el socio local y las familias pues empiecen a verlo y digan, oye, esto es muy interesante, ¿Qué podemos ¿cómo podemos trabajar para que el filtro llegue? ¿no? Eh, entonces, bueno, también hacemos encuestas a los usuarios, todo el tema de, de seguimiento, obtención de fondos, una vez que ya, digamos, se marcan los objetivos, son 400 familias, este es el presupuesto, ¿hay dinero? ¿no hay dinero? Dependiendo de eso, pues ya trabajamos en las campañas, como comentábamos antes, y... Por fin llega el momento de la entrega de filtros, ¿vale? Que esto, entre que hablamos con una ONG eh, y empezamos a entregar filtros, pues pueden pasar varios meses. También por la logística, no sé si estéis al tanto, pero la logística internacional de transporte de mercancías es un desastre ahora mismo. Hay retrasos, pues prácticamente en todos los niveles y eso hace que se demoren más los plazos, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí pasa. Y se prepara toda la logística del viaje, ¿vale? Eh, para, para nosotros, ¿no? Para que hagáis una idea, donde vamos ahora a Colombia... Eh, es un lugar en el Chocó, se llama en la zona selva pacífica, eh, donde no hay carretera. Tenemos que llegar con una avioneta, ¿vale? Y nos transportamos entre las diferentes comunidades en barquita. ¿Qué parte del Chocó? Vamos a... Volamos a Nuquí y después llegamos. La base operativa la tenemos en Coquí. Vamos a Termales, a Arucí y... Otra más que me puedo olvidar. Cono eh, Termales… olvidar. No, co Termales, Coquí y a Adelante. Ah, claro. sí. sí. ¿Tú conoces por ahí? Sí, señor. Ajá. Sí, sí, sí, señor. De la forma que lo la, la has dicho, suenas como de allí incluso, ¿no? Vale, vale. Bueno, luego hablamos si quieres, te contamos un poquito más. Sí. Ahora nos vamos a Colombia. Estamos súper contentos, la verdad. <ríe> Pero sí, sí, sí. Y de hecho, pues la logística, como ella sabe, pues es bastante compleja en estos casos, ¿no? Para cuadrar todo lo que hace falta, ¿no? De hecho, nuestros nuestros filtros han pasado el canal de Panamá, llegaron al puerto de Buenaventura, que es el más cercano. De ahí van a una barquita. Pero resulta que en el puerto de Buenaventura había casos de Covid. Decidieron la naviera mandar los filtros de vuelta a México. En fin, cosas de estas que pasan que son un poco así curiosas, pero pero estamos aprendiendo, ¿no? Y es un proyecto bastante ameno en ese sentido, ¿vale? y después como comentamos una cosa muy importante de las entregas muy muy importante es el, el taller que nosotros damos un taller que es obligatorio para todas las familias en las que explicamos la importancia del agua los problemas relacionados a no tener acceso a agua explicamos también la ventaja del filtro como solución inmediata eh, los costes que hay detrás del proyecto si es un banco de agua vale y la familia tiene que pagar por el coste del filtro hacemos un cálculo de lo que cuesta el filtro lo que están pagando ellos ...versus el agua que consumen... ...si es agua embotellada... ...y la verdad es que el filtro se amortiza... ...en cuestión de dos meses... ¿sabes? lo que viene siendo el coste del filtro eh, también pues por supuesto limpieza mantenimiento, cómo se usa el filtro cómo se cuida, eso es también muy importante hábitos saludables y uso del la agua, agua filtrada, esto es muy importante porque a raíz de que, o sea a partir de que tengan un filtro, ya sea agua no solamente agua para consumo también le sirve para qué lavarse los dientes, lavarse las manos lavar la verdura, eh, hacer bueno todo el agua, digamos que entra en el cuerpo nosotros le bromeamos siempre, le decimos si quieres te de duchar con agua filtrada, ¿no? vas a notar mucha diferencia, ¿vale? Pero podrías hacerlo, ¿no? En ese caso. Y después, por supuesto, dudas y preguntas. Pasamos un día entero con cada comunidad. No importa que sean cinco familias, que sean 15 o que sean cien, ¿vale? Pasamos el día entero para asegurarnos de que si hay una relación con la familia, ¿vale? Y podemos resolver todas las dudas que hay. Además, como comentamos, una vez que nosotros nos vamos, el socio local está presente y resuelve también o hace seguimiento a los filtros, ¿no? Y esta es la, la comunidad de eh, Bellavista, donde viven 14 familias en Ecuador y que desde que nosotros estuvimos allí, pues ya tienen acceso a agua potable, ¿no? Un lugar increíble. A nivel viajero, estos viajes son realmente un espectáculo. Eh, pero bueno llegamos a este lugar y ya las familias tienen acceso a agua potable. ¿no? La configuración en este caso que se entrega es la que, de las que habéis visto antes, eh, el cubo, el balde, con la manguerita y con el, y con el filtro. En este caso es eh, agua que va a bajar por gravedad por la manguera y pasar por, por el filtro. De esta manera, cada familia tiene dentro de su vivienda eh, una estación con agua y con, y con el filtro, ¿no? Eh, este es un ejemplo de eso. Sí, tr tratamos siempre de llegar eh, soluciones familiares, ¿no? Porque hay otros filtros que son comunitarios, ¿no? Imaginad que yo pongo un filtro aquí, en la cancha de, de fútbol, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con la familia que vive aquí? ¿Vale? O sea, nosotros intentamos que cada familia tenga su filtro para que realmente pueda ser algo útil y puedan darle uso diario. ¿no? Y se, se responsabilice también, ¿no?, del producto y de su agua. ¿Vale? ¿Vale? Y después, pues, cuando terminemos un proyecto, hacemos la justificación económica, se hace una especie de auditoría de todos los costes que ha habido relacionados con el proyecto, se publican en la página web, se, toda la información, digamos, es pública en ese sentido, se hace análisis de toda la información que hemos recabado, se plantean mejoras, eh, se visita la comunidad en segundas ocasiones si tenemos gente en terreno, si no lo hace el socio local, y bueno, ahí vamos... Este es un poco el proceso que tenemos, la metodología, que hace que, que nuestros filtros pues de esta forma sí sean de mucho uso para, para las familias, ¿no? Y eso sería un poco lo que tenemos a nivel de, de, de impacto, ¿no? Como comentamos, de eso el water es una cadena solidaria. Hay voluntarios, profesionales externos, hay trabajadores ya. Tenemos la suerte de tener varios trabajadores y está abierto a que cualquier persona, entidad, pueda ser parte. Así que vosotros que estáis estudiando, si os parece interesante y tenéis alguna inquietud, pues nos podéis contactar y, y hablemos del proyecto eh, lo que queráis. ¿no? Sí. Nada, muchas gracias, chicos. Gracias. gracias, gracias. Muchas gracias.